Hola a todos y a todas, bienvenidos a la sección de Comaría. Mi nombre es Juanjo y vamos a enseñaros cómo hacer vosotros mismos vuestros propios productos. Si recordáis en el programa anterior os enseñamos cómo activar una base madre de microorganismos. En esta ocasión vamos a enseñaros cómo hacer Bokashi. El Bokashi es una palabra que viene de origen japonés y es una fermentación a través del salvado de arroz, junto con microorganismos de montaña. Hace unos días nos paseamos por la montaña y recogimos una cantidad de hojarasca, un poco de tierra, de microorganismos de la montaña. Esto lo que tenéis que hacer es recoger entre la capa de arriba y la última capa ya junto al suelo, que observaréis que incluso se ve blanco o gris, que son ya hongos que están eh, en fase descomp descomponiendo lo que es la materia orgánica hay que recogerlo si puede ser de diferentes zonas para no dañar el lugar y para tener más cantidad diferente de microorganismos los cuales activaremos en un cubo cerrado que se pueda cerrar herméticamente junto salvado de en este caso salvado de arroz aunque podéis utilizar salvado de trigo salvado de avena cualquier tipo de cereal utilizaremos también para darles energía la melaza utilizaremos eh, Leche de vaca en esta ocasión, podéis utilizar también yogur o suero de leche, que lo vamos a utilizar para activar lo que son los lactobacillus. Utilizamos también un poquito de levadura y vamos a utilizar esta vez también en la mezcla eh, microorganismos activados de la vez anterior. También hemos pensado en esta ocasión formar esta mezcla con tierra arcillosa de la zona, para ver si así podemos activar los microorganismos que mejor nos van a ir para nuestra zona de cultivo. Ya tenemos aquí toda la hojarasca que recogimos, que más o menos es lo que nos va a caber en este cubo. Lo que hay que hacer es intentar desmenuzarlo todo para favorecer, para facilitar la descomposición más rápida. Hay que intentar tirar todo lo que sea así más grueso, retirarlo, porque eso no se va a descomponer. Podéis romperlo, lo que no lo quitáis. Se puede añadir al compost si hacéis compost. Esta hojarasca que hemos recogido es de una zona de, de pino mediterráneo en el que también había un poco de coscoja y también había algún tipo de arce. ¿vale? Recogimos de varias zonas para así tener más cantidad diferente. Esto, ¿vale? Hay que retirar los palitos. Los palos, si, si, también, si hemos recogido alguna piedra también hay que retirarla. Una lleva que esté más verde. Vamos a mezclar la tira arcillosa de aquí de la huerta. Ahora hacemos un ojito en medio y vamos a mezclar lo que son la parte de los cereales. Ya os he comentado que podéis utilizar lo que tengáis más a mano, arroz, avena, trigo. Aquí os recuerdo que hemos puesto arroz integral, un poco de cascarilla de salvado también y harina molienda del mismo arroz. hay que mezclarlo todo bien ahora vamos a pasar a mezclar la parte líquida vamos a poner primero la leche un poco de melaza para un litro, más o menos, pues, otro litro. La leche la hemos tenido un par de días a la intemperie, para que se activen también los microorganismos de la leche. O sea, podéis utilizar, si queréis, leche que esté en mal estado. En vez de tirarla, la podéis utilizar para activar vuestros microorganismos de montaña. Esto no es necesario, pero que ya que lo tenemos lo vamos a utilizar y en la solución madre que hicimos la anterior vez. Ponemos medio litro y ahora añadimos un poco de levadura. Para esta cantidad, con, con 10 gramos, más o menos sobra. Ahí disolvemos bien. Si queréis la podéis disolver antes en un poco de agua y ya tirarla disuelta. Y ahora lo que vamos a hacer es ir humedeciendo nuestra... Se tiene que humedecer todo. Más o menos tiene que haber entre un 20 y un 40% de humedad. Ahora os enseñaré cómo saber si está bien o si hace falta añadir más líquido. Es más o menos como amasar pan. Estamos haciendo una harina. Y ahora para saber si ya tienen suficiente humedad, vamos a hacer la prueba del puño. Coges un puñado y apretas, ¿ves? No chorrea, no tiene que chorrear agua y se tiene que quedar compactado, ¿veis? Ya tiene la humedad suficiente. Para poder ir metiéndolo en el cubo. Ahora lo que hay que hacer es, conforme vamos metiendo mezcla, hay que ir compactándola con el mismo puño. Porque hay que hacer que salga el oxígeno. Porque conforme hicimos con el líquido, vamos a hacer una fermentación anaeróbica, Sin oxígeno vamos pensándolo bien y capa tras capa vamos haciendo lo mismo va quedando hueco y aquí haremos igual que hicimos con el bidón fermentador dejaremos un par de dedos sin llenar ya tenemos nuestro bocasi preparado ¿vale? para cerrarlo Recordar que tiene que ser un cubo que pueda cerrar herméticamente y ya transcurridos entre 30 y 40 días ya podremos utilizar nuestro bocasi y ya el último paso es poner la fecha de elaboración Así sabemos cuándo ya lo tendremos hecho. Recordar que son entre 30 y 40 días. Os vamos a mostrar un bocasi que realizamos el pasado mes de agosto para que veáis cómo puede quedar vuestra mezcla tras la fermentación adecuada. Este bocasi eh, lo cierto es que se recogió de otra zona boscosa diferente a las que hemos ido esta vez a recogerlo y la hoja era mucho más, más fina. Entonces ha quedado mucho más suelto y mucho más triturado. Os lo voy a mostrar. Como ha quedado, ¿veis? Ha quedado completamente... ...todo fermentado y compostado. ¿Podéis, si vivís en una zona costera, también podéis ir, si queréis, a recoger algas al mar... ...que se hayan depositado en la orilla... Y también las podéis utilizar para fermentar. Así lo que haréis es aportarle un montón de minerales a vuestra mezcla. Para que os hagáis una idea, para utilizar en maceta, podéis utilizarlo entre un 10 y un 20% en la mezcla de vuestro sustrato. Haciendo esa preparación y luego utilizando foliarmente la base de microorganismos activada, lo que vais a hacer es una imitación ...del bosque en vuestro suelo de maceta. A la larga, eh, terminaréis utilizando entre un 20 y un 40% menos de fertilizantes, sea la marca que sea la que utilicéis, porque las plantas eh, se alimentarán a través del suelo. No necesitarán tanto aporte extra de alimento. También eh, lo podéis utilizar para eh, reutilizar un sustrato... Para reutilizar un sustrato, lo que deberéis hacer es mezclarlo ya entre un 40% y un 60%, utilizar, pulperizar un 10% más o menos de base líquida de microorganismos activados en el sustrato y dejarlo unas dos semanas para que se activen los microorganismos y empiecen a descomponer los restos de abonos y materia orgánica que exista en vuestro sustrato. También lo que harán es que os bajarán la electroconductividad, electro que hayan provocado pues, un exceso de abono o los abonos que hayáis utilizado. Con todo esto, espero que os animéis a realizar esta prueba, porque seguro que os va a encantar y a partir de ese momento va a ser imprescindible en todos vuestros cultivos. Estaremos encantados de atenderos y de asesoraros en encontrar vuestros productos o en cómo poder realizar vuestras mezclas más ideales según en la zona en la que estéis. Gracias por todo. Nos vemos en el siguiente programa.